Hola a todos, soy Mario Álvarez Chorro y esto es por qué leer número 26. Hoy desde la Facultad de Publicidad de la Universidad Católica de Manizales con mis alumnos de planeación estratégica. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Bill Gates tiene el éxito que tiene o los Beatles son la mejor banda de todos los tiempos? Esas preguntas pueden contestar en este libro fuera de serie. Otra ¿Por qué? Y otras no. Escrito por Malcolm Gladwell y editado por Punto de Lectura en 2012. Este libro nos habla con un método, paso a paso, cómo las personas pueden lograr el éxito y que éste no viene o de la familia o por nacer con algún talento. Pero, ¿Por qué leer fuera de serie? Principalmente porque este libro nos habla de cómo alcanzar el éxito y nos muestra con ejemplos de la vida real cómo identificar el paradigma de que para ser exitoso hay que nacer con estrella o ser un genio. Simplemente trabajo y buena decisión, se pueden lograr las metas. Así Bueno, si les gustó esta recomendación o les fue de ayuda, no olviden darle like aquí en la esquina inferior derecha de su navegador. Asimismo, pueden dejar sus comentarios aquí abajo o hacérmelos en Twitter en arroba marcando su comentario con hashtag porque lee. un de hoy, es para carvajal información y su muy completo blog, donde pueden consultar las últimas noticias sobre Mark. por favor busquen los muy recomendados bueno eso es todo por hoy gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad